¿Qué tal amigos y amigas de Noticias Video I? Les recordamos que a partir del 12 de abril, en concordancia con Pascua Resurrección, Noticias Video I tendrá por primera vez en más de 10 años de historia su primera cortina indicatoria, grabada por cuatro grandes profesionales, el guitarrista y bajista César Acosta, el tecladista y productor José Farías Faricha y el grandioso batero Luis Chaparro, que también es productor. A todos ustedes tuvieron la idea de producir una cortina que mezcle elementos de pop y rock originales para nuestra cadena Video Day 1 que también integra la red IMD una red paraguayo chilena que también integra la red CHNBD1 que también integra Chimbombo News y junto a TVN6.com sus matrices que que Gonzalías en Paraguay y en Chile tendrán la difícil misión de identificar cada informativo cada programa y cada canal una cortina que marque el paso y que logre consolidar nuestra apuesta de información y entretenimiento. Les esperamos este 12 de abril para el lanzamiento en YouTube, en las, las cuentas de La Costa Pro, La Costa Producciones, en, en el canal de YouTube Noticias de hoy de nuestra cortina y nuestro nuevo proyecto gráfico de noticias Biodai 1 que también coincidirá con el nuevo proyecto gráfico de la red AIMD y de la red SHNPT 1 muchas gracias que Dios les bendiga